Amigos y amigas, bienvenidos a Toxic Game Channel Vuestro canal de toxicidad 100% natural Escogido grano a grano De los mejores campos de internet Y por supuesto tengo aquí preparado Ya, ya Tengo preparada Mi Nintendo Switch Tengo aquí, como veis Tengo preparada para Este Esta gran joya Que me acaba de llegar Justo ahora tarda hay más y menos que el de House of the Dead y quería abrirlo con todos ustedes para ver qué es lo que trae su interior y bueno vamos a echar un vistazo vale vamos a echarle un vistazo primero vamos a abrir aquí está. bueno hay que tener mucho cuidado siempre con las navajas. Como, como si fuera la primera vez ¿eh? Qué bonito, voy a dejarlo aquí, no ahí quiero tirarlo, estos plantiquitos aquí para la basura. No quiero que tenga ningún problema, en haya duda. Fijaos, fijaos, lo podéis ver. Sí, ¿no? <risa> bueno vamos a ver esto es como una especie de carátula por encima de la carátula que nos viene con esta tarjetita que era la que estábamos viendo antes en 3D me encanta, me encanta vamos a dejarlo por aquí por un lado oh, viene aquí dos pequeños grandes clásicos el zombie normal y corriente esto como si fueran en plan y luego tenemos aquí el zombie gordo de la motocierra que inspiró a muchos como por ejemplo Recentril a meter motocierras ya desde hace mucho tiempo ¿Ok? y bueno y aquí tenemos unas pegatinas que ya veré dónde cómo y cuándo y para qué las utilizo y necesito nuevamente la ayuda inestimable De mi navajita pues nada a ver luego ya por dentro ya no viene como antiguamente que venían los libretos y esto ya será el cartucho nada más así que salvo que haya algún código que puede caer algún código o algo así lo voy a mirar yo antes vale no hay nada más simplemente el cartuchito que lo vamos a utilizar ya pero antes de nada Quiero mandar un una, un pequeño tirón de orejas al o la community manager, conoce sé si es hombre o mujer de AliExpress. Como sabéis, hoy increíble el juego. ¿eh? Ahora luego vendrá el, el análisis pero primero lo que he dicho fijaos en lo que dice el Community Manager de AliExpress dice que por error ha traído ha pedido una Xbox y le han traído esto este es el nivel el nivel no solamente intelectual no, no, este es el nivel que tiene el community manager o el que se encargue de estas chorradas que desde hace tiempo está utilizando eh, la página prácticamente como si fuera suya desde hace tiempo que lleva publicando cosas que nada tiene que ver ni con los productos de AliExpress ni nada tiene que ver con la empresa para eso te tienes que ir mucho más para atrás después de haber hablado de, del equipo de fútbol que, que a nadie le, le importa a no ser que vendas la camiseta pero como no es eso es que en cierto te estás haciendo eco de noticias contestando a otros y haciendo Cualquier cosa. Cualquier cosa. Menos ser como un Manager. Así que les digo a los de AliExpress. Que se pongan las pilas. Porque si no van a perder muchos. Muchos clientes. Y además en España. Que compramos mucho a China. No olvidéis. No olvidéis ese pequeño detalle. Porque por un. Eh, trabajador Desleal. Y digo, lo de desleal lo digo porque eh, es como, como, como si supiera que lo van a echar y, y le da igual todo, no le importa vuestra marca, evidentemente no le importa vuestra marca porque no le importa la mala imagen que está dando a la marca AliExpress. hasta que el community manager o la community manager, me da igual si es hombre o mujer, no sea despedido o despedida. Y ustedes deberíais de emitir por lo menos, por lo menos, si no una disculpa, al menos decir mire esto no, esto no tiene nada que ver con lo que rep no representa aliexpress y vamos a tomar cartas en el azul. porque esto no se puede quedar así, esto no se puede quedar así porque al niñato o la niñata que habéis puesto de community manager, sea preferente más de una, de una consola o otra tampoco le da eh, ningún derecho a utilizar vuestro nombre nuevamente aliexpress utilizar vuestro nombre para hacer lo que le da la gana ya sea porque no está contento con vu con vuestra empresa no está contento con lo, con lo que cobra con lo que sea ...pues lo quitáis... ...pero que sepáis... ...que este... ...o esta... ...trabajador o trabajadora... ...suyo... ...está haciendo con vuestro... ...nombre... ...con el check azul... ...además verificando de que trabaja para ustedes... ...haciendo lo que les da la gana... ...bueno amigos y esa es la denuncia que hago hoy aquí en Toxic Game Channel ya los de AliExpress eh, que me vean espero que tomen cartas en el asunto con este o esta persona y nada más amigos nos vemos en el próximo capítulo yo lo siento pero es que, es que... no puedo quitarlo tengo que probarlo ya tengo que jugarlo ya nos vemos en el siguiente programa entonces game channel espero que os lo paséis muy bien todo este fin de semana estamos a viernes 27 de mayo del 2022 felicidades a todos y hasta la próxima